Hola, bienvenida, bienvenido a nada más bienestar holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 11 de julio Al domingo 17 de julio del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues ahorita estamos a principios de julio Y creo que es día 7, la verdad no me acuerdo y uh, estar haciendo esos videos eh, anticipadamente porque voy a estar ocupado las siguientes dos semanas este, mi mamá va a necesitar asistencia y enfermeros en casa todo el mes pero gracias a Dios está ya bastante estable la situación y está fuera de peligro pero de todos modos tengo que estar presente con ellos entonces bueno quería mencionar esto eh, para que eh, se supone que puedo programar en youtube el que se publique cierto día a cierta hora el video. entonces espero funcione esto <risa> y si no pues entonces a ver cómo lo hacemos porque este pues todo esto lo tengo en mi computadora acá entonces bueno vamos a empezar con el oráculo de esta semana del 11 al 17 de julio Empezamos con las cartas de la Virgen María, como sabes, de Turing Virtue. Me sigo con mis cartas y termino con la de la sanación con los ángeles, también de Torin Virtue. Y me guío por mi intuición, ya armonicé las cartas y pedí que los mensajes de esta semana se hicieran presentes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana, del 11 al 17 de julio. Y bueno, agradezco todos sus comentarios. De hecho, hay personas que se toman la molestia de buscar los videos que están abiertos para comentarios, para comentar el video donde no hay comentarios. Y bueno, este, también agradezco a cada uno de ustedes que comparte los videos. Como saben, los hago con mucho amor y espero que lleguemos a crecer en número para esparcir la luz. Yo en lo personal... A veces cuando estoy en situaciones difíciles, recheco que es lo que decía el oráculo. Y bueno, entonces es mi guía también para saber qué virtudes nos piden trabajar para esa semana en específico. Y bueno, ahora con mayor razón, teniendo estos al aire, va a ser también más interesante ver todavía. Pero, como saben dentro de esto no hay tiempo ni espacio y me azora muchas veces cuando hacen los comentarios de que son muy atinados los oráculos y que se identifican con lo que estoy diciendo y bueno, pues ahora sí que la magia no proviene de mí, yo solo soy un canal, sino este proviene de los ángeles o de la corte celestial. Entonces, bueno, empecemos con la lectura y veamos qué virtudes nos piden trabajar para esta semana del 11 al 17 de julio. La Virgen María nos dice, dar y recibir, giving and receiving. Sí, está muy interesante esto. Digo, yo por lo menos sé por dónde va este asunto. <risa> y dice, I balance being generous and receptive because both are equally important. Yo hago el balance en ser generoso y receptivo, porque ambos son igual de importantes. ¿okay? Entonces, bueno, nuevamente una mención para quienes yo, como antes, era muy generoso, era muy amoroso, daba con mucha facilidad, pero me costaba mucho trabajo recibir. ¿no? Como Eso está atado al amor propio, al. Este, primero a la autoaceptación y de la autoaceptación al amor propio. Pero aprendí a través del tiempo de que soy un ser valioso este, y que pues es bonito recibir al igual. <risa> Hay otras personas este, que son lo contrario, que les encanta estar recibiendo pero no dan nada. Entonces bueno, la carta lo que está diciendo es que justamente el balance de las dos es importante. Tanto el poder dar de corazón como recibir de corazón. ¿ok? Entonces, bueno, eh, notarás tal vez que te cuesta recibir cuando te halagan y te dicen, uy, qué guapa estás hoy. O, bueno, que hoy en día ya es casi problemático porque te pueden demandar por acoso sexual, que la verdad se me hace una exageración terrible. Yo no sé cómo le hace la gente joven para estar ligando, coqueteando, conocerse, si no pueden soltar un piropo por ahí pero bueno este, como saben estamos viviendo tiempos de una disociación de la sociedad y cada vez se vuelve más extremo esto en vez de estarse eh, uniendo cada vez nos estamos separando más y agrediendo más, etc. pero bueno, volviendo a la carta este, entonces si te hacen un piropo, acéptalo ¿no? y di sí, gracias este, qué amable eres o lo que fuera. ¿no? Y realmente este, con el tiempo, aunque tal vez en ese momento tú no te la creas, pues cuando ya haya suficiente amor propio, dirás sí, realmente, ¿no? estoy muy guapa o tengo ojos bonitos o qué sé, yo tengo bonita letra, un cocino sabroso o lo que fuera, pues cualquier halago es bueno. ¿okay? Entonces por eso también siempre pongo el, desde este año el sea amable. ¿No? y uh, de hecho ahí a veces pienso bueno, debería de poner por favor sea amable ¿no? es una manera más amable de pedirlo pero este, adrede lo dejo sin el por favor ¿no? un poquito más afirmativo de sea amable y realmente no nos cuesta nada ser amables uh, lo noto ahorita que hay situaciones de tensión en la familia por la situación con mis padres este, nada cuesta ser amables, no, o sea, noto que muchos les quitan sus miedos, su tensión a través de la agresividad que es la parte animal, no, es la parte del ego y este y nada cuesta ser amable es la parte es la contraparte, no y eso suaviza, armoniza y demás entonces bueno uh, cada quien como aprendió pero creo también de que podemos reaprender ¿no? podemos cambiar y aunque tengamos 108 años mientras pues, estemos respirando tenemos la posibilidad del cambio muy bien, entonces para el día el lunes y martes la carta dice perdón órale, empezamos bien <risas> y dice arcángel Zadquiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón me perdono perdono sano a través del perdón ok bueno yo aquí sea que se refiere conmigo en lo personal yo por ejemplo este pues lo he comentado cuando tuve este el desprendimiento de retina hace pues ya van a ser casi cinco años todavía no fue en septiembre este, y estuve en Europa, en Viena y bueno, me operaron de emergencia mis padres estaban cerca, pero nunca me visitaron en el hospital y de hecho, bueno, fue todo un rollo para que me dieran un aventón de regreso a donde ellos se encontraban y que bueno, pues que les costaba, no? fue como muy, hubo muchísima tensión fue como darme a entender que les eché a perder el viaje y y donde uno está mal y se siente mal y necesita el papacho. Entonces bueno yo perdoné hasta cierto grado esta situación, pero hay una parte dolida todavía. Este y ahora que está la situación al revés, hay veces donde digo bueno yo estoy subo y baja escaleras y haciendo todo para que todo esté bien con mis padres y a veces ni siquiera se llega a apreciar sobre todo de toda parte de mi padre y, uh, y es donde dices bueno como que esto es un poco injusto no pero creo que realmente tengo que aprender a soltar esto este a dejar el pasado en el pasado y bueno pues ya no ya no se puede cambiar y ya no estar reprochando internamente aunque ya no lo haga no lo exteriorice no pero hay ahí un reproche hasta cierto grado y decir realmente bueno ya ni modo no no supieron cómo actuar la regaron cometieron un error somos humanos adelante no entonces yo creo que a mí en lo que a mí me concierne lo estoy dando como ejemplo entonces este pues es yo perdonarles el no haber sabido actuar pues con este el sentido común normal no y eh, eh, eso tal vez me dejé fluir con mayor facilidad para poder darles en esta ocasión lo que necesitan. Pero también, porque conozco las dinámicas de la familia, me propuse no perder la línea de respeto. Mi papá con mucha facilidad me pierde el respeto. Entonces, si llega ese punto, yo me propuse hablar con él y aclararle que no tengo que estar ahí que quiero estar ahí y que quiero apoyarles, pero que si no se aprecia igual me voy y que no hay ningún problema, no y que pues bueno, ahí ya ven cómo se las arreglen Entonces este, puede ser que llegue ese momento no también de hablar y entonces pues que él me pida perdón, tal vez, no tengo idea, estoy ahora sí que hablando en tesis. Pero bueno, esto del perdón sí es importante, realmente es el soltarlo y soltar la herida. ¿no? Lo que yo decía de mi parte, que hay todavía un resentimiento. Hay un, ah, no, no me enseñaron que pues, cuento con su apoyo, siendo mis propios padres. Y, uh, y yo siempre he estado presente este, y he sido muy continuo y muy constante en eh, darles mi apoyo y mi amor. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es, ese es el, el aprendizaje para mí. Si resuena está contigo, perfecto. Igual contigo es otra situación muy diferente. Puede ser una relación de pareja, no tiene que ser la familia, puede ser una situación laboral también. Pueden ser diferentes aspectos. Bueno, continuemos. Para el miércoles y el jueves la carta dice respeto. Miren qué tal. Justo de lo que estaba hablando, ¿no?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 Cuando estamos dolidos por una situación, entonces entra el ego en acción ¿no? y luego, luego vamos a defendernos. Entonces es muy importante antes de que entre en acción cualquier situación, el deslindar este, responsabilidades, el decir, ok, sí, yo me comprometí como alma, el estar hasta el final con mis papás, acompañarlos hasta que trasciendan, y es un compromiso que tomé abierta y conscientemente ¿no? y de manera amorosa. Pero, <ríe> lo que decía, si hubiera faltas de respeto graves, etc., entonces bueno, primero hablarlo. Y si aún así no se puede, entonces igual yo no echarme en cara de que no haya cumplido la promesa. ¿no? Entonces ya queda en el libre albedrío de esa alma de mandarme por un tubo. Y yo no echarme de cabeza, de, pues ahora sí ya me regresé, porque es importante el que me respeten, ¿no? Y esto de manera amorosa, no agresiva, hablándolo con calma, con amor, con a ver, te voy a tratar de dar a entender, ¿no? Y esto lo hace un poquito más difícil porque con ambos ya hay como cierta demencia, y entonces, bueno, es un poco más difícil de negociar o comunicarse ¿no? este y aparte bueno también tienen como memoria selectiva ambos entonces bueno vamos a ver qué pasa esto va a estar de aventura igual y regreso antes de lo que yo había pensado <risa> al tercer día bueno vamos a ver qué dice la carta del fin de semana viernes sábado y domingo paciencia pues miren cómo se conjuga todo el asunto es de mucha paciencia, porque bueno, aparte, pues mi padre no oye bien, entonces, este, si uno le habla fuerte, te contesta que no le grites, etcétera. Entonces, bueno, Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente, entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Bueno, aquí también puedo hacer el comentario, ayer que el médico fue a ver a mis padres, ...y se ha notado mucho la mejoría de parte de mi mamá... este ...pues yo pensé que tal vez una semana más de enfermeros... ...y de ahí ya con cuidadores, ¿no? que ya pues, podemos relajar un poquito la situación... ...pero el médico dijo que no, que hasta finales de mes con enfermeros... ...entonces sí hay que estar como que un poquito más atentos todavía... ...lo que implica bueno que yo vaya a apoyarles también... Este Y me desilusionó un poquito porque yo pensaba que ya habíamos pasado este, esta situación, ¿no? Pero bueno, se alarga más, ni modo. Es como lo que les había comentado de que quería cambiar mi automóvil, pues no se ha podido todavía, ¿no? Y ya llevo yo creo el tercer mes, donde se supone que ya debería tener mi automóvil. este Pero pues... Por algo son las cosas. Entonces, como dice aquí, los tiempos son divinos y la voluntad propia a veces no coincide con esos tiempos, ¿no? Es, yo lo quería para junio y ya estamos en julio. Entonces, bueno, ¿cómo llego a tener paciencia? A través de la paz interna. Y esta paz interna me hace reconectarme con mi propio ser, con mi ser divino, con mi ser de luz, ¿no? Entonces, yo en lo personal siento que ahorita esta experiencia que voy a tener con mi familia va a ser de gran provecho, ¿no? Sea que termine de una manera tal vez negativa, en el sentido de que, pues, de plano yo diga, aquí partimos, o este, se llega a apreciar más la situación y, y no pasa esa situación. Pero es un aprendizaje no, para ambas partes. Entonces, bueno, esto yo la verdad lo valoro mucho. Va a ser una situación bastante fuerte. Pero hay que tener mucha, mucha paciencia, ¿no? Con uno mismo, con los demás, etc. Igual este, tener esa sensatez de bueno, una buena comunicación. O sea, yo he notado que, por ejemplo, mi hermana cree que se comunica muy bien, pero no comunica bien. Entonces, ahí también la cantidad no es lo importante sino la calidad de la comunicación y sobre todo el saber escuchar mi hermana muchas veces no sabe escuchar, está como que este, adelantándose muchas veces a lo que está diciendo uno y no está escuchando lo que uno dice, ¿no? entonces bueno, llevar a práctica todo esto esta semana y seguramente la que le sigue también, bueno Ahora sí que hablé mucho de mí, pero pues es el mejor ejemplo que puedo dar por la situación que estoy viviendo. Pero seguramente igual te podrás identificar con lo que estoy diciendo ¿no? en tu vida. Muy bien, entonces, bueno, prosigamos. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice bendiciones. ¿Okay? Eso me encanta. Porque luego cuando estoy diciendo, bueno, puede haber un resultado positivo o negativo, al fin y al cabo siempre es positivo, siempre son bendiciones, siempre es un aprendizaje, ¿no? Es como dicen en inglés, a blessing in disguise, una bendición disfrazada, ¿okay? Entonces a veces tenemos la sensación de que algo negativo es sumamente grave y luego resulta que eso negativo en realidad fue una bendición mencionado el ejemplo con un intento de relación de pareja que a la mera hora pues después de tres o cuatro meses de relación decidió ya no quiero <risa> y fue muy espontáneo porque en la mañana sí quería y luego en la tarde pues de repente sin explicación alguna ya no lo cual a mí pues me causó mucho conflicto porque no tuve la explicación no tuve el que está sintiendo que está pasando ¿no? entonces tuve que asumir cosas y bueno, eso me costó mucho trabajo pero tuvo la bendición que eso fuera el, la catapulta para que empezara a, a estar en el medio espiritual, ¿no? a buscar ayuda, es cuando también empecé con Reiki, etcétera, que bueno esto ya lleva mucho tiempo atrás y más tarde aparte me enteré que esta persona era un vampiro de que te saca toda la energía, tu dinero, etcétera. Una persona que se aprovecha, hablando de dar y recibir, ¿no? Era de los que nada más quieren para sí. Y entonces dije, uff, qué bendición. A la larga, los angelitos me alejaron de esta persona nociva, ¿no? Entonces eso es a lo que quiero llegar. No te asustes si sí, es diferente la experiencia a lo que tú tal vez esperabas, deseabas, este, etc. ¿no? Puede ser que por decir algo que no lo estoy decretando, pero hubiera realmente un pleito familiar muy fuerte ahorita esta semana con mis padres. ¿no? Y yo decida, ¿saben qué? Pues ahí se ven. Yo no quiero entrarle a esta dinámica, y pues nada más nos estamos haciendo daño, entonces no tiene caso que yo esté presente y pues ahí se ve. ¿no? Un supuesto que no estoy decretando. Puede ser que de ahí les caiga el 20, de que sí, están actuando de mala manera y valoren realmente el amor de hijo y digan, ok, sí la regamos, pidan perdón y pidan que vuelvan la, la siguiente semana, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, en el momento puede ser, no tiene, puede, que resulte diferente, ¿no? Yo voy con la mejor este, actitud y sin gran expectativa, ni positiva, ni negativa, y lo tomo como un centro de diversión, porque no hay de otra la verdad como cada día es diferente y nuevo y más con esto de la demencia pues me lo tomo un poquito como chiste ya no hay a veces comentarios que dices wow esta sí que no me la esperaba no y pues a seguirles un poquito la corriente ya nada más ok entonces bueno creo que queda bastante clara eh, la lectura de esta semana y bueno te deseo una semana divertida llena de bendiciones, y recuerda, es igual de importante el dar que el recibir, es importante el perdonarnos, el perdonar a los demás, y este a través de ese ya haber soltado realmente toda esa energía que puede estar estancada, es importante el saber darnos a respetar, pero al igual respetar la decisión de los demás, en ese sentido por ejemplo con mis padres ¿no? no son niños no es que tenga un hijo y le diga porque lo digo yo y basta ¿no? y ya no hay discusión sino pues no me pueden poner este tengo que respetar el linaje entonces bueno pues es pues más paciencia es más negociar más no toma agua porque tus riñones no están funcionando y la otra está haciendo su berrinche no no quiere tomar agua mamá toma agua que sea dos sorbos ¿no? y así como que estarle negociando y negociando y negociando hasta que los pues, cumpla pero pues de una manera muy respetuosa y muy cariñosa y con mucha paciencia ¿verdad? al fin y al cabo recuerda como pase lo que pase es una bendición la experiencia que tengas esta semana o las experiencias que tengas esta semana son bendiciones ¿verdad? Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste.